Sala, vale, va a, sí. a ver si ahora sí, podemos claro. Vale, nos vemos. Bueno, pues aquí estamos otro viernes más después de, de este periodo de vacaciones, hoy 16 de abril, hoy nos toca una charla con, con Francisco Jesús Martínez, que aquí de la Universidad de Granada, que nos va a hablar de un problema, una solución a un problema que tenemos muchísimo de nosotros en la investigación, sobre todo cuando tratamos con varios volúmenes de datos y ya bastante protección de datos, que es el tema del control de versiones. En este caso, pues, va a hablarnos de la herramienta Git y de la plataforma GitHub. que Si no lo conocéis, pues, Git es una herramienta que permite eso, pues, llevar un control de, de, los, de los datos para que cuando hagáis, por ejemplo, una transformación y al final acabéis generando por investigación 200 ficheros de datos, pues, tengáis claro dónde, dónde está cada, cada proceso, cuál es la versión final, cuál es la versión con la que empezasteis, etcétera Y luego GitHub, pues, para, para integrarlo, almacenar esos datos y una plataforma, pues, eso, para, para llevar todo todo ese proceso. Y bueno, pues ya está, le, le voy a dar la palabra a, a Francisco, a Paco, para que nos, nos dé este curso que ya digo que va a ser bastante interesante para todos los que trabajáis con, con datos, ya sea un gran, un gran volumen o un pequeño volumen. Así que te dejo de compartir pantalla, a ver si tú puedes. Vale, y nada, genial. que muchas gracias. Nada, no, gracias a vosotros, bueno, y, y a Dani también, que porque al que le doy la tabla siempre. Además, un curso muy solicitado, que en el grupo siempre nos lo habéis dicho queréis dar este curso? Sí, bueno. entonces Me alegro de haber llenado ahí un pequeño vacío que había en la programación. Bueno, yo, como ya han dicho, soy Francisco Jesús Martínez en Murcia, Paquito Chu en Twitter y en otros sitios, así y demás. Y, bueno, vamos a hablar un poquito de Git y GitHub para investigación. Eh, esto, bueno, en principio es un, va a ser un tutorial muy básico de cómo funciona, ¿vale? Para que no nos perdamos mucho. No esperéis que vayamos a hacer aquí una... vamos a construir un cohete para ir a Marte, pero... Vamos a hacer cosas. Eso, si os digo, es un curso basado en los cursos que damos en la Asociación de Carpentries, en Software Carpentry, que son cursos que damos para gente que no es informática, de herramientas informáticas que les pueden facilitar el trabajo. Entonces, luego, después, os dejaré los recursos de la, la lección original, que dura más de cuatro horas, para por si queréis luego ampliar y demás, ¿vale? Pero bueno, para ilustrar un poquito el tema, os voy a contar una historia. Voy a poner voz de contar historias. Eh, la historia es la siguiente, para utilizar un ejemplo motivador que es lo que vamos a seguir luego. En nuestro caso, el hombre lobo y Drácula han sido contratados por Universal Mission para investigar si es posible enviar un próximo, un explorador planetario a Marte. Y ellos, pues, eh, viven en diferentes continentes, pero quieren poder trabajar a la vez en, en los planes. Pero ya eh, han usado pues, los, las herramientas que usamos todos siempre. Y entonces encontramos que hay problemas. Eh, al, al, al coordinarse, al trabajar juntos y al, y al llevar una cuenta de las versiones que están haciendo. O sea, hay diferentes opciones de gestionarlo, pues si van rotándose por turnos, pues entonces a lo mejor cada uno de ellos va a esperar mucho tiempo esperando a que el otro termine. Luego está la opción de trabajar cada uno en sus cop propias copias y luego mandarse las copias por email, pero entonces las cosas se van a perder, se van a sobreescribir. Usamos Google Docs para control de cambios. Bueno, ya habéis visto que en Google Docs muchas veces te pones a escribir, luego se pone a escribir otro arriba... Algunos se pueden modificar a la vez. Entonces, alguien les sugiere que va, diseñen un sistema que les permita lidiar con este tipo de trabajo. Un sistema que van a diseñarlo desde cero. Un sistema que, en el que nada se pierda. Que, que, que se vayan guardando todas las versiones precedentes de los archivos de forma unívoca, o sea, que podamos identificarlas claramente y que sea posible siempre viajar hacia atrás en el tiempo y ver exactamente quién escribió un día quién y cuándo ha hecho los cambios y qué versión de programa fue utilizada. También, pues, cómo se tienen los registros, de quién lo hizo, se puede preguntar luego, oye, ¿y por qué hiciste este cambio? ¿Por qué me has cambiado esa palabra concreta que no te ha gustado? ¿Qué hacemos? ¿Llevamos un acuerdo tal? Se puede colaborar de forma más sencilla. Eh, también podemos identificar, pues, bueno, cuando alguien sobreescriba los cambios de otras personas, que eso puede pasar. Imaginad, estáis compartiendo el mismo fichero de un proyecto y alguien cambia el párrafo de metodología, y tú estás cambiándolo también con otra versión antigua, y de repente hay dos versiones del párrafo y ya no sabemos qué hacer. Pues bueno, este sistema debería poder identificar y ayudar a resolver los conflictos. Eh, y bueno, tener luego también todo centralizado para todo y disponible en cualquier momento y demás. Pues bien, esto, este tipo de sistema que estamos describiendo aquí, es lo que se conoce como un sistema de control de versiones. Y el mayor exponente de los sistemas de control de versiones, fundamentalmente porque es el que utiliza GitHub, que es la herramienta más utilizada para la Open Science, es Git. Voy a decir una cosa. Esto, como la pantalla de los medicamentos. La terminología de Git está en inglés. Entonces yo, eh, en algunos casos he intentado traducir comandos específicos para intentar interiorizar un poco y saber qué es lo que hace. Pero no necesariamente... Eh, lo voy a usar siempre en castellano, yo voy a usarlos en inglés y porque es lo que se utiliza en la vida real. Y vamos a utilizar, y por eso he mandado y he hecho tantísimo hincapié en que el que quiera seguir el taller de forma práctica se instale todo. De hecho, ahora durante la introducción, si por lo que sea estáis es así, eh, instalarlo porque os lo recomiendo. Es muy interesante y ayuda mucho a afianzar los conocimientos. Vamos a utilizar la versión de línea de comando. Eh, hay versiones gráficas, los editores de texto avanzados como Atom, el Text Studio si utilizáis LaTeX, el, eh, el Visual Studio Code, que es el que yo utilizo para programar, RStudio, los que utilizáis cosas de, de R. Todos estos sistemas tienen integrado control de versiones con Git, pero vamos a la versión de línea de comandos porque vamos pasito a pasito y vamos a entenderlo muy bien y muy fácilmente. Así que vamos a comenzar con el control de versiones con Git. ¿Qué es el control de versiones? Bueno, esta situación de un cómic de PHD Comics, todos lo conocemos, en las que empezamos, he ¡Eh, terminado un archivo, por fin! Se lo paso a nadie, me lo corrigen, bueno, hago una revisión, luego vienen los, revisor, los comentarios del revisor siguiente, hago otra revisión, eh, imaginaos, luego esto lo mandáis a un paper a una revista, luego vienen los revisores, hacéis las revisiones, se las pasáis a un compañero, o dan revisiones sobre las revisiones de las re-revisiones, y al final acabamos con una cosa que nos pegamos cada la machaza contra la pared. O la mejor motivación de todas, que la vi antes de ayer en Twitter, que es Javi Valls, un buen conocido de aquí de Yo sigo publicando, de hecho tiene un taller pronto, que de repente por un día se le ha borrado, esto es del 14 de abril, ¿eh? os lo digo, se le borraron 30 páginas de una, de una monografía y los cambios metidos. Y encima con hora y te clase y todo. Si hubiera utilizado Git, no hubiera tenido este problema, simplemente restaura los cambios y ya está. Es así de sencillo. Estos casos son muy, muy habituales, así que en, este, en esta pequeña sección de la charla, yo he ido, voy a ir por secciones, vamos a centrarnos en comprender los beneficios de utilizar un sistema automático de control de versiones y comprender los fundamentos básicos del funcionamiento de Git. Los sistemas, ¿Cómo funciona un sistema de control de versiones? Bueno, los sistemas de control de versiones comienzan con una versión básica de un documento y luego van guardando los cambios, solamente los cambios que se hicieron en cada uno de los pasos del proceso. De esa forma se puede pensar como una especie de cinta de las antiguas. Si rebobinamos la cinta, se inicia de nuevo con el documento base y siempre podemos reproducir cada uno de los cambios que se han guardado y terminar con la versión más reciente. También, cuando piensa que los cambios eh, son, están separados del documento en sí, se puede pensar en deshacer diferentes conjuntos de cambios en, un sistema, en, en el documento base y obtener las diferentes versiones. Por ejemplo, Imagina que hay dos usuarios que hacen conjuntos independientes de cambios basados en el mismo documento. Pues, a menos que haya conflicto, tenemos los cambios, le hemos guardado los cambios por separado, y al estar por separado, si no entran en conflicto estos cambios, luego podríamos hacer un merge, podríamos mezclar esos documentos en el mismo base y obtener una versión final. Esto es útil, ¿no? Imagina que estáis haciendo, preparando un proyecto en el ministerio, y uno está escribiendo la introducción, el otro está escribiendo eh, la metodología, el otro ha hecho el diagrama de Gantt. Pues bueno, son cambios independientes sobre el mismo documento base ¿Qué podéis mandar a todos los, los Word horribles a cada uno que se desconfigure todo y que no salga nada bien. O utilizar Git, trabajar cada uno con la versión suya y luego automáticamente se puede hacer un merge, se puede mezclar los cambios. Eh, los sistemas de, con, de control de versiones, ¿qué es lo que hacen? Bueno, lo que hace es seguir un sistema de los cambios, rastrear los cambios por nosotros y ayuda a controlar la versión y fusionar los archivos. Almacena los metadatos, almacena las versiones y dan acceso a cada una de las versiones que estamos utilizando. Y tenemos metadatos útiles sobre los cambios, de quién lo ha hecho, cuándo lo ha hecho, etcétera. El historial completo de los cómics en un proyecto forman lo que se llama repositorio. Voy a utilizar esta palabra muchísimo, quedaros en la cabeza. Un repositorio en repositorio es el historial completo desde los docu un documento o una serie de documentos base hasta y, y todos los conjuntos y diferentes de cambios que se han hecho en cada una de las diferentes etapas. A eso lo llamamos repositorio. Y luego, pues como he dicho, los repositorios también se podrían mantener sincronizados entre diferentes computadoras. Eso permite colaborar ante diferentes personas, que eso es lo que hacemos también luego a través de Git. Como veis... Bueno, lo, lo último aclaro, ya lo he dicho antes, pero Git es un sistema de control de versiones, pero hay muchos más. Git es el más usado, así que yo os recomiendo esto para no calentarnos la cabeza. Así que, bueno, ya os he convencido, ¿no? Estáis convencidísimos. Git es la leche. Vámonos todos a hacer git Pues, vale, vamos a configurar Git. ¿Cómo configuramos Git? Pues, bueno, en primer, vamos a aprender en esta parte de la sección a configurar Git la primera vez que utilizamos un ordenador y a comprender... El, el significado del flag, de la etiqueta de configuración global. Para esto, y aquí es donde empieza ya la parte práctica, espero que mucha gente lo sigáis de forma práctica, y los que no, pues bueno, a lo mejor aburrí un poquillo, espero que no. Eh, bueno, cuando usamos Git, la primera vez que utilizamos Git en nuestro ordenador, es necesario configurar. Hay que decirle diversas cosas, como por ejemplo, cuál es nuestro nombre, cuál es nuestro correo electrónico, cuál es nuestro editor de texto favorito, y cómo queremos utilizar esto ajuste globalmente. ¿Cómo hacemos esto? Pues bien, esto lo hacemos con las directivas git. Voy a ampliar el tamaño para que lo veamos mejor. git config menos global. Para esto quiero que abráis toda vuestra línea de comando en la terminal de git. Eh, me espero un segundillo para que los que los que, los que, la, los que la tengáis eh, la vayáis abriendo. Si alguien tiene algún problemilla... ¿Me lo decís? ¡Ay, Javi no te había visto. Bueno, voy a dar por hecho que más o menos todos ya habéis abierto una ventanita parecida a esta, una ventana de línea de comando. ¿De acuerdo? Y entonces, para configurar nuestro nombre, simplemente le decimos user.name, lo mismo que viene aquí abajo, y nuestro nombre, en mi caso, Paquito Chus. En el caso de las transparencias, como era Drácula, pues bueno, Brad Drácula, cada uno lo suyo. Y hacemos git config menos menos global user email y ahí le decimos cuál es nuestro email, victorchoos@gmail.com. Por cierto, si queréis escribirme cualquier duda que tengáis, me podéis hacer ese correo. Seguramente vuestra consola, vuestra terminal, no sea exactamente igual que esta, no os preocupéis por eso. Esta es una especial que estoy usando para las clases. ¿Por qué? Porque aquí arriba os van a salir los dos últimos comandos, que, los cinco últimos comandos que haya utilizado, por si os quedáis atrás, por si os perdéis. Yo voy a intentar moderar mi ritmo. De todas formas, si os perdéis si necesitáis un poquito más de tiempo o lo que sea, me lo podéis decir por ahí y ya pues que alguien abra el micro y me diga, ¡para quieto, hombre! ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a seguir. Ya hemos configurado cuál es nuestro nombre de usuario y cuál es nuestro email. Con esto ya estamos totalmente identificados dentro de Git. Entonces, cuando hagamos un cambio en Git, ya sabrá quién es el que ha hecho el cambio y cuál es su email, por si queremos contactar con él. ¿Qué podemos hacer luego para configurar los diferentes editores? Pues bueno, aquí haré git config menos, global core editor y ponéis el nombre del editor que queráis. Edit, en el menos menos wait, si estáis utilizando Linux, es una buena opción. Podemos utilizar nano. Si queréis utilizar nano, es un editor, yo lo voy a utilizar hoy. Es un editor de la misma terminal que permite hacer todo en el mismo sitio y no hay que salirse de un sitio a otro. Podéis utilizar el notepad, en los que estáis en .exe, en Windows. En fin, muchísimas opciones que tenéis, ¿Vale? Este comando, de todas formas, no es especialmente útil en general, ¿vale? Lo vamos a usar poco, pero bueno, es una de las, de las preferencias que podemos eh, configurar dentro de Git y que podemos reconfigurar luego más adelante, ¿vale? Esta directiva la podéis usar cuando queráis. Eh, seguimos entonces. Vamos, ya hemos configurado Git para iniciar. Ya hemos visto el menos menos global este que os estaba poniendo aquí. Significa que es para todo el ordenador que estamos utilizando. Le estamos diciendo, Git, configúrame para todos los usuarios el email, el editor o lo que estemos utilizando. Vamos a crear un repositorio. Nuestro primer repositorio, Dios mío, estáis emocionados, yo estoy muy emocionado. Vamos a ver qué es un repositorio. Como he dicho, un repositorio es donde Git guarda información sobre los archivos originales y las modificaciones que se van haciendo, el historial de todas las modificaciones y de quién lo está va haciendo, ¿vale? Para ello, vamos a crear un repositorio local y vamos a ver qué es lo que tiene. Como estamos en una misión a Marte, la que teníamos de nuestro hombre lobo y Drácula, que quieren planificar esta misión, eh, bueno, antes de nada, sí deciros que es verdad que aquí en este caso vamos a hacer una versión que es solo con, con texto. Esto lo podéis usar si utilizáis Markdown, por ejemplo, que es un, un formato de, de edición de archivos, por ejemplo, yo lo, lo he usado para crear estas transparencias, que se pueden crear en un texto plano, pero podéis generar diferentes textos a partir de ellos con Pandoc. Eso, yo Markdown no me voy a meter aquí, creo que había algún cursillo de, también de yo sigo publicando, y si no, lo habrá, espero. Es muy útil para todo esto porque es interoperable, puedes convertirlo luego a documentos de Word, a documentos de late, a PDF, etcétera. Muy bien. Pero sirve para todo esto, ¿vale? Sirve para código, para documentos de texto, para archivos de imágenes, para archivos de cualquier tipo. El Git almacena toda esa información y almacena información sobre los cambios que se van realizando en él, ¿vale? Venga, pues vamos a empezar. ¿Cómo creamos un repositorio de Git? Bueno, en primer lugar hay que hacer un, una carpeta. En el caso de usarlo desde la terminal, desde esta ventana de comandos, Cómo lo hacemos? Lo hacemos con mkdir de make planetas. Vamos a hacer una carpeta que se llama planeta. Eso nos ha creado dentro de nuestro eh, gestión de archivos. Pues tenemos una carpeta vacía que se llama planeta. Ahora hacemos cd planetas, que lo que hace es que nos cambia el directorio, cambiar directorio a planetas. Eso es simplemente porque a la terminal tenemos que decirle en qué punto estamos cada uno. ¿vale? ¿Cómo inicializamos un repositorio? Este es el comando mágico. Git init. Y ya hemos inicializado un repositorio de git vacío dentro de esta carpeta. Como veis, sigue sin aparecer nada. ¿Por qué no aparece nada? Porque la carpeta donde está el repositorio está oculta. Si mostramos las carpetas ocultas, os habrá creado un archivo .git, una carpeta punto .git donde están toda la información sobre el repositorio. No vamos a entrar en ello. Yo la voy a eh, anular para que no se vea y ya está. ¿Cómo se muestra eso en la terminal? ls. Te dice que no hay nada. Pero si hacemos ls menos a, que nos enseña todo lo que haya. Esto es list. Listar directorio. Pues menos a. Te dice que hay una carpeta que se llama .git. Comando importante. Git init. Otro comando importante. ¿Qué está pasando aquí? porque no me aparecen...? diferentes, aquí están, vale siguiente comando importante git status ese comando git status nos va a decir cuál es el estado de nuestro repositorio git es el que nos informa del estado del proyecto completo de cuántos archivos hay dentro cuántos commits tenemos si hay cosas que confirmar, ya veremos lo que es confirmar, etcétera importantísimo, vale importantísimo que recordéis git status y git init son fundamentales, de verdad, importante recordarlo. <risa> bueno, ya me callo. Eh, en fin, pues ya hemos creado. Imaginad, ya hemos creado un repositorio Git y lo que hacemos es que de las carpetas de nuestro ordenador ha generado esto que yo he puesto aquí de azulito, que es como un repositorio donde vamos a ir almacenando. Quedaros con esta imagen porque la voy a ir actualizando conforme pasemos y vayamos realizando pasos. Como voy, muy, muy muy despacio... Si necesitáis que diga algo más despacio o que vaya un poco más rápido, me lo avisáis. Vamos a ver, ya hemos creado un repositorio inicializado, que está a cero, que no tiene nada. Vamos a ver los cambios que podemos hacer. ¿Cómo hacemos los cambios? Vamos a ver el ciclo fundamental de Git, que es modificar un archivo, modify Add, que es añadir los archivos a un cambio posible. Y commit, que es comprometernos. Vamos a decir que este es el cambio que queremos hacer. Vamos a confirmarlo, ¿de acuerdo? Eh, vamos a entender dónde se guarda la, la información dentro del de, de Git en cada momento y vamos a distinguir entre los mensajes de, de descriptivos de un commit, porque hay que describir qué son los cambios que hemos hecho. Vamos a crear nuestro primer archivo sin seguimiento. ¿Lo podéis crear cómo? Pues podéis crear un archivo nuevo, aquí. Como lo tengáis, podéis abrir vuestro editor de texto favorito, y crear un archivo así y guardarlo con el nombre que sea. O podéis hacer, como yo voy a hacer con el, con la terminal, utilizar nano. Nano es un editor enano de... <ríe> enano porque es pequeño, de verdad. De un editor de texto que funciona solo en terminal. Si yo hago nano, marte txt, eh, voy a crear un archivo que se llama Marte. Y veis, aquí me deja editar cosas. Yo voy a poner... Pues la primera de las frases que nuestro amigo Drácula, como he dicho aquí, ha dicho sobre Marte. Marte es un, un sitio frío y seco, pero todo de su color favorito, porque es rojo. más ah, qué inteligente! Frío y seco, pero todo es de mi color favorito. Los que estáis usando Hedit, pues los guardáis y os vais, o bueno, el Hedit, el editor de texto... Los que estéis utilizando la terminal como yo, pues hacemos control-o para guardar el archivo, lo confirmamos. Viene aquí la ayuda, control-o para guardar y control-x para salir. Si nos vamos a nuestra carpeta, veis que hemos creado un archivo que se llama Marte, que tiene este contenido. Voy a mirar a ver si hay alguna preguntilla. Nada. ¿Alguien tiene dudas hasta este momento? vale pues yo voy a seguir entonces si no pues que alguien haga, haga, abra el micrófono y me pegue una voz voy a quitar esto por aquí ahora vamos a hacer un git status recordad git status importante me dice age tenemos la rama master Os explicaré luego qué es eso de la rama master no hay ningún commit ya veremos qué es eso y tenemos un archivo sin seguimiento Marte ahora tenemos un nuevo archivo si recordáis antes al dar git status Decía que no había commit ni no había nada para confirmar. Ahora nos dice si hay un archivo en el que no estamos siguiendo los cambios. Pero no hay nada agregado al commit, pero hay archivos sin seguimiento presentes. Y está todo el rato diciendo, utiliza quitar, utiliza quitar. ¿Qué, ¿Qué es eso de quitar? ¿Qué es eso de quitar? ¿Qué queremos? Pues bueno, vamos a ver qué es. Ahora mismo hemos modificado nuestro archivo. Vamos a ver qué hacemos con los cómics. Me está diciendo git Pues vamos a hacer un git add. Git add txt. Si ahora hacemos git status, ha pasado a ser rojo a ser verde. Nos ha dicho que ha creado un nuevo archivo. Importante, ha creado un nuevo archivo. Ya se ha dado cuenta de que hemos realizado un cambio. Git Marte, hemos realizado un cambio, hemos creado un archivo. Pues bien, ahora toca hacer un cómic. ¿Y qué es eso de un commit? Yo he cogido aquí una definición del diccionario. que es como eh, dar algo para preservarlo, como con, confirmar algo, ¿no? Eh, hacer fehaciente que eso, son, eso es lo que queremos hacer. En el caso de git commit, un commit lo que hace es que nos comprometemos con que este cambio concreto es el que queremos realizar. ¿Vale? Ya hemos hecho el git add xt. Vamos a hacer un git commit menos m añadir anotaciones de Marte como base. Hemos creado las anotaciones y nos da la siguiente la, la siguiente instrucción. Cuando ejecutamos, pues lo que hace es que coja todo lo que le hayamos dicho que guarde utilizando el git add anterior, todo lo que le hayamos indicado, y almacena una copia permanente dentro del directorio especial Git. Lo está almacenando. ¿Eh? Ahora después lo explico exactamente. ¿Vale? Cuando lo hagamos. Eh, esa copia es permanente en lo que se llama commit. O revisión que se suele traducir en castellano. Pero realmente es que no tiene una gran... La llamamos un commit y ya está. Y tiene, como veis aquí, un identificador. Este identificador de aquí. Hemos creado un commit con esta instrucción. Si ahora hacemos git status... Nos dice, estamos en la rama master y no hay nada en, para hacer commit. Como veis, en nuestro directorio, en lo que nosotros veíamos, sigue, sin, eh, sigue igual. Está parecido a lo que estábamos, ¿no? Pero bueno, lo que hemos hecho ha sido decirle a nuestro sistema git de control de versiones, es que quiero que todo esto quede muy claro, por eso estoy siendo tan pesadísimo con el git. Le estamos diciendo que hemos modificado el archivo con, con el add. Eh, bueno, hemos modificado el archivo, le hemos dicho add. Marte, le hemos dicho que lo añada a, las, a los cambios que queremos trazar dentro de Git. Y ahora le hemos dicho que nos comprometemos con esos cambios y le hemos puesto ese nombre. Y él le ha asignado un identificador único. ¿Hasta ahí bien? Espero que sí. ¿Cómo podemos saber la historia del proyecto? Aquí viene nuestro otro comando interesante, git, espacio, log. Aquí nos dice ya la historia del proyecto. Tenemos un commit, nos dice cuál es el, auto, el autor, que soy yo. Nos dice la fecha en la que lo hemos hecho y nos dice la descripción, una descripción corta, de ese commit, de qué es los cambios que ha hecho. Está muy bien esto, ¿no? Estamos de lujo hasta este momento. Pues ya sabemos qué es lo que estamos haciendo. Bueno, así con una modificación sola, pues, pff, daría un poquito igual. Pero... Eh, espera a ver las preguntas que estábamos por aquí. Me decía, ¿se puede escribir directamente en el TXT? No sé exactamente a lo que te refieres, Raidel. O sea, el, el TXT lo que hacemos es que lo editamos. Yo lo estoy editando con Nano. Nano, ahí no se escribe, se escribe aquí. Nano, Marte, TXT. Y entonces yo lo estoy editando. Pero si lo queréis editar con una interfaz gráfica, pues vais a vuestro editor favorito y lo ponéis. Y editáis las cosas, lo que vayáis queriendo hacer. ¿Vale? Venga. Seguimos un poquito. Vamos a hacer más cambios, ¿no? Es lo que, queremos, es lo que hemos venido a hacer. Eh, vamos a hacer eh, otra vez un cambio más. Venga, vamos a añadir otra instrucción, nano, Marte. Recordáis, cuando yo estoy haciendo nano, estoy editando. Podéis editarlo con el sistema que queráis. Entonces me voy al final de la línea y creo un nuevo, una nueva línea que diga... Como es Drácula y está haciendo el tema de la planificación de misiones para monstruos, pues eh, el hecho de que haya dos lunas puede ser un problema para el hombre lobo. Recordáis que el hombre lobo estaba también mmm, colaborando. Pues bueno, que haya dos lunas puede ser un problemilla. Guardamos. Y ahora si hacemos git status nos dice, muy bien, tenemos dos cambios, que no, un cambio que no está rastreado. Como hemos vuelto a decir, dice que está modificado. Hay que utilizar git add para añadirlo. Ahora, git status nos dice que tenemos cambios que están esperando ser confirmados, que están esperando a que hagamos un commit. En este caso, importante, por ejemplo, querríamos ver qué diferencia hay entre... ¿Qué diferencia en las que existen ahora mismo entre la versión actual de, del archivo, la que acabamos de modificar, y la otra y, y las anteriores? Bueno, a ver. esperamos un segundo. Venga, git. Hemos hecho... Es que no sé si está quedando claro del todo, por lo que decís. Vale, bien. Es que es difícil saber, con, como sin veros las caras. Recapitulando un poquito, estamos haciendo, modificando un archivo, hacemos git add lo añadimos a un sitio donde van a estar esperando cosas y luego hacemos un cómic. Nos comprometemos con los cambios que hemos añadido anteriormente. ¿Por qué hacemos dos pasos separados, por cierto? ¿Por qué hacemos git add siempre? Pues porque a lo mejor no queremos hacer un, un cómic de todas las modificaciones. Por ejemplo, y esto es un caso real de mi tesis, yo mi tesis doctoral la hice ahí en, en LaTeX y tenía archivos diferentes para cada capítulo. Imaginad que yo quiero modificar solo eh, una de la, un capítulo, el capítulo 1. Estoy haciendo un capítulo en la, en la introducción, he hecho modificaciones. Y he hecho modificaciones en las conclusiones. Pero, sin embargo, yo quiero que los cambios, que no sean todos los cambios. A ver, no voy a decir, venga, añadir todo y luego commit. Pues, he hecho cambios en la introducción y en las modificaciones. No, hago un git add del capítulo 1, la introducción, y digo, he añadido tres referencias a la introducción. Y, posteriormente, hago un git add, o sea, hago un commit y ahora después hago un git add del capítulo 9, que son las conclusiones, diciendo, ya he, he escrito, bueno, git add y git commit, y le pongo como descripción, he escrito las conclusiones. ¿De acuerdo? Es importante, porque el commit lo interesante es que podemos hacer cambios en etapas diferentes y capturarlo de forma que sea lógico lo que estamos haciendo. Cuando luego leamos ese famoso git log, que es del que solamente tenemos un commit. Recordad ahora mismo el estado en el que estamos. ¿Qué es lo que hace Git Add? Vamos a ver dónde están los, los cambios. Cuando hacemos Git Add, lo que hacemos es que estos cambios, estas líneas rojas que vamos a llamar que es una modificación, y las líneas verdes, que son otra modificación, los añadimos a un sitio, una una especie de purgatorio donde están los cambios que le hacemos a los documentos iniciales. Cuando hacemos git commit, lo que hacemos es que nos comprometemos con esos cambios y esos cambios pasan a formar parte del repositorio, ese historial fundamental de los cambios, ese git log que tenemos aquí, ese circulito azul, esos datos son los que contienen estos cambios que hemos confirmado con el commit, ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos bien? Pero esa área que hemos dicho anteriormente... Donde se guardan los cambios que modificamos con add, es lo que se conoce como staging area. Esos son los que no queremos todavía hacer commit, o lo que sea, o los archivos que se van cambiando, porque todavía no hemos remitido. Entonces, esta área naranja es donde está. Ahora, ¿qué hemos hecho? Ahora mismo lo que acabamos de hacer es modificar Marte eh, otra vez. Teníamos un commit en nuestra base de datos, el commit azul, y el staging area, lo que tenemos ahora, git status son estos cambios que están esperando a ser confirmados. Una vez que estén confirmados, que hagamos un commit, pasarán a formar parte del repositorio y se pondrán encima de todos los cambios acumulados que tenemos. ¿Queda eso más o menos claro? Pero que sí. Bueno, pues, eh, seguimos por aquí, entonces. Eh, sí, el área de preparación. Hemos modificado el archivo. Vamos a ver ahora. Una cosa interesante, como hemos modificado ya este archivo y tenemos estos cambios ya esperando a ser confirmados, podemos ver cuáles son las diferencias con respecto a los cambios que tenemos en el repositorio. Para eso, importante de nuevo, el comando git diff diff quiere decir diferencia. Vale, ahora mismo no hay diferencia. Ah, vale, porque no, lo, no le he dado a añadir, ¿no? Eh, lo que hacemos aquí Espérate, ¿dónde están? Git log, git. Si yo ahora veo Marte, si veis nuestra copia local, ya tiene la modificación que habíamos hecho anteriormente. Que eso no hay que confirmarla ni nada, eso es simplemente guardar el documento. Y ahora git status, están esperando a que los cambios sean diferentes. Eh, añadimos preocupación por el hombre lobo. Recordad que estábamos añadiendo cosas. Ahora, si hacemos git log tendremos el historial de cambios. Tenemos nuestro primer cambio, que era la frase que tenía que ver con el, el la inicial de todas, la de que en Marte era todo de un color favorito de Drácula. Y ahora añadimos nuestra preocupación sobre el tema de las dos lunas y el hombre lobo. Puede ser un problema, porque a lo mejor se convierte en lobo todo el rato. Y eso mmm, genera problemas, luego. ¿De acuerdo? Eh, lo hemos confirmado y todas estas cosas. Ahora pues podemos ver más cambios posibles que tenemos en, en estos casos. Si hacemos... Eh, bueno, sí, eso, estamos aquí. Y ahora, pues, eh, me ha faltado una cosilla. Sí, vamos a hacer un último cambio, ¿vale? Nano, Marte. Vamos a crear y vamos a añadir... Otro tipo de... El clima de Marte es muy bueno para la momia, porque es seco y no se va a pudrir. Hemos añadido otro cambio. Ahora mismo, ¿dónde estamos? Estamos en el punto en el que hemos modificado el archivo, pero no lo hemos ni añadido, no le hemos hecho git add, ni le hemos hecho un commit. Git status, hay cambios que no han sido modificados. ¿Cómo sabemos que queremos ver, por ejemplo, los cambios que había en, ese, en, ese, en este nuevo archivo? Pues vemos git div, el que había dicho. Y dice, bueno, este, tiene este tipo de líneas de archivo tiene mucho interés. ¿Por qué tiene mucho interés? Porque nos va a dar una información importante de las diferencias que tenemos. La primera línea. La primera línea nos va a decir un poco el formato Unix. Esto en realidad no lo vamos a ver un poquito. La segunda línea nos dice qué dos versiones del archivo estamos comparando. La tercera y la cuarta línea están diciendo cuál es el nombre del archivo que estamos cambiando y comparando. Y las líneas restantes de aquí abajo son las más interesantes porque nos dicen las diferencias y las líneas donde están ocurriendo esas diferencias. ¿De acuerdo? Lo que nos está diciendo es que tenemos estas líneas que no han cambiado que hemos borrado una línea que estaba en blanco, ese menos significa que hemos borrado algo, y el más significa que hemos añadido la línea del clima de la momia Eso es lo que ocurre cuando hacemos git-diff. Nos mira la, eh, la versión actual que tenemos en nuestro ordenador y que todavía no hemos añadido, y la compara con, si nos vamos aquí, con la última versión del repositorio, la última actualización total. Eh, ¿Qué podemos hacer? Pues si ahora hacemos git add Marte de nuevo, como veis, es eh, modificar add commit. Modificar add commit. Eso es así, es lo básico. Eso lo tenéis que memorizar. Git add Marte. Ahora, git status, los cambios ya han sido añadidos. ¿Dónde han sido añadidos? Al staging area que hemos dicho antes, ¿no? El sitio ese intermedio, esa especie de purgatorio de los cambios, antes de ser confirmado. Ahora, si hago git div, ya no existe una diferencia. ¿Por qué? Porque ya tenemos esas copias. ¿Cómo veo los cambios que existen dentro del staging area? Hago git, perdón, git div menos stage. Y ahí me dice los cambios que están propuestos para cambio, los que están en el stage ese. ¿Cómo los confirmamos? Pues de nuevo, git commit menos m, um, eh, ventajas de Marte para la momia. Hemos hecho otro nuevo cómic y los tenemos ahí. El, file, el archivo cambiado, etc. Si hago git status, no hay nada. Ya están todos los cambios confirmados y añadidos. Si hago git log para ver la historia, vemos que ya tenemos tres commits diferentes. Tenemos el primer cómic de todo, el de las de la anotaciones. Tenemos el... El penúltimo cómic de todo el de la preocupación por el hombre lobo. Y tenemos nuestros cambios más recientes. Todos de nuevo identificados con su fecha, con la persona que ha hecho los cambios, etcétera. Parece una tontería, pero esto es muy útil de cara al futuro. ¿Vale? Pues bien, ahora os hago una pregunta que os voy a hacer por el Telegram. ¡Ja! Os he pillado, ¿verdad? La opción... Os voy a dar una opción... Os voy a dar cuatro opciones... Y cuatro. y ya la he creado. Esta sería una de las preguntas que hemos hecho. Aquí tenéis. La idea sería, ¿cuál de estos comandos que hemos puesto aquí va a guardar los cambios de myfile.txt en el repositorio git local? Os vais a Telegram y veis la encuesta que tenemos. Mientras, pues respondo aquí a unas preguntillas que han salido, que dice, ¿puedo hacer git? Mm, sí. Efectivamente, puedes hacer todos los Git Ads que quieras de, de, de un mismo archivo y, o de varios archivos diferentes antes de hacer el commit. Tú lo que haces es, con el Git Ad, uy, esto ya no sale negro. Lo de, con el Git Ad es añadir los cambios al staging area. Y una vez que ya tengas todos los cambios que querías realizar, haces el commit y te comprometes y confirmas esos cambios, ¿vale? Y si lo de raid, lo de cómo guarda cuando usa Nano, eso es. Venga, os quiero ver ahí contestando a las preguntas. Tenemos dos votos. A ver si se anima más gente. Esto sería cómo guardar los cambios al repositorio local de Git, ¿vale? Ya van ocho personas, muy bien. Bueno, veo que la mayor parte de la gente está respondiendo correctamente y ahora os digo por qué no son los demás, ¿vale? Para los que hayan fallado un poquillo. Voy a dejar 30 segundos y ya está. ¿Se puede usar el mismo repositorio desde María Ángeles, no? ¿Se puede desde dos ordenadores? Sí. Se puede usar desde todos los ordenadores que uno quiera. Ahora, eh, la forma más útil y más, o sea, podría, en teoría, simplemente inicializando uno y copiando el, el archivo .git ese, sincronizándolo. Pero para eso están lo, los repositorios remotos, que es la función fundamental de GitHub, que lo explicaremos luego un poquito más adelante, ¿vale? En, ahí es donde vamos a centralizar luego todos nuestros cambios, pero primero vamos a ver qué es lo que hacemos en local y luego ya tiramos allí. Bueno, creo que es un sitio suficiente, hay 17 votos. Bueno, me encanta que haya gente participando. Oye, eh, efectivamente la respuesta correcta es la 3. ¿Por qué no son la 1? La 1 lo que está diciendo es git commit m, cambios recientes. Con eso estamos confirmando los cambios que había en nuestra, en nuestra staging area. O sea, estaríamos confirmando estos cambios. Pero, como dice, ¿cuáles son los cambios recientes que tenemos? Nos faltaría añadir esos cambios al staging area. Por eso no es la primera opción, ¿vale? Primero hay que añadir los cambios al staging area y luego hay que confirmarlo. Y como le he dicho antes a, a Washington, a Alberto Chiriboga Casanova, podemos hacer dos o más add del mismo archivo o de diferentes archivos al commit. Lo que queremos hacer con un commit es confirmar los cambios que están en el staging area. Entonces, con el commit, con el add, añadimos al staging area. Y eso es lo que nos falta en la primera de las dos opciones. El, la segunda opción, git in in my file, no es... ¿Por qué? Porque el git init es solo para inicializar el repositorio al principio de los tiempos. No vamos a inicializar un archivo, ¿vale? El git commit, ¿vale? El tercero si ¿sí? es, el cuarto git commit menos mmyfile, un cambio reciente. En este caso, bueno, hay dos cosillas que pueden estar mal. Primero, el mismo fallo de la primera de, la primera, de las opciones, porque falta el git addmyfile.txt, y también en el caso este, estamos añadiendo el git commit-m, myfile.txt, ¿por qué? No tenemos que añadir en el commit, no tenemos que añadir el nombre del archivo. En el commit vamos a confirmar los cambios que hayamos añadido antes con el ad, ¿vale? Por eso es por lo que falla el tema. Pues, venga, yo creo que con esto podemos seguir un poquito para adelante. Eh, y vamos a hacer un, un reto pequeñito que os voy a dejar durante unos cinco minutos, y de paso yo descanso también, que será hacer otro nuevo archivo se llame Tierra, ahora después yo lo haré también, ¿vale? Para que veáis cómo, cómo lo haría yo. Creamos un archivo Tierra.txt que tenga un comentario de una línea y vamos a remitir, o sea, vamos a hacer esos dos cambios. ¿Veis ahí? Pone hacer un cambio de una línea a Marte, o sea, le añadimos otra línea más a Marte.txt y creamos un archivo que se llame Tierra.txt que tenga también otro comentario. Y vamos a añadir y a remitir, hacer un commit de esos cambios. ¿Recordáis? Hay add y commit. Como son dos archivos, pues podemos hacer todos los git add que quedamos. Pues, venga, os dejo cinco minutillos. Rápido, ¿vale? Mientras tanto, si alguno de los que no esté siguiéndolo de forma práctica o alguien más tiene alguna dudilla, pues que me la escriba por aquí que estoy atento al chat. Los que no, pues poner ahí a hacer código como campeones. Sí, se está grabando. Le ha dado buen celado antes. Me dan ganas de poner música de espera como el... Amparo, uy, qué pena. Eh, mira, si quieres, lo único que hemos hecho hasta ahora ha sido el ver cómo inicializar un repositorio de Git y, <coughs> perdón, ver cómo inicializar el repositorio de Git y cómo hacer el ciclo de modificación y añadir y, con, y confirmar los cambios. Si no, también está grabado. Eh, si queréis saber dónde tengo las la actualización de esto. Espera un segundín. Voy a, voy a subir el archivo a GitHub y os paso las transparencias también para que podáis seguirla hasta donde estamos, por si acaso os da tiempo y poneros al día. ¿Dónde está el readme? Aquí está. Esto está bien porque, está, porque me estaba fallando esto antes. Vale, os paso por aquí por el chat el, el tema. Eh, git Bash sería amparo, sí. El comando div raidel es lo que hace es que ve, si usas solo git div, tal cual, o sea, si hacemos git div, va a ver la diferencia entre tu copia actual, la copia que no hemos añadido al staging area, ni que hemos confirmado, con la última copia confirmada. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué, ¿Por qué no me da ningún resultado? Pues porque yo ahora mismo no tengo ningún cambio nuevo. Si yo tuviera un cambio nuevo en mi archivo marte.txt, me advertiría de que hay cambios. Y en el caso de usar git div, menos menos, stage, lo que hacemos es que miramos los cambios que hay en el staging, el staging area, área, es el punto este intermedio que está aquí. O sea, en el caso git div solo, Miramos diferencia entre file1.txt file y el repositorio, el último commit del repositorio. Y en el caso de, file, de git div menos menos stage, lo que miramos son los cambios entre el staging, entre el archivo modificado, no, entre staging área y el último repositorio. Este nos sirve mucho el git div menos menos stage para saber exactamente qué cambios los que vamos a confirmar luego, ¿vale? Eh, luego, a ver, en este caso es un ejemplo muy simple, estamos haciendo una especie de hilo pero lo mismo que estamos haciendo con la historia del hombre lobo y de Drácula, lo podéis hacer perfectamente con un, vuestro archivo de tesis, con un artículo que estáis escribiendo, etcétera. De hecho, ahora mismo tengo aquí, o con las transparencias como las tengo yo aquí. ¿Veis? Pues ahora hago un cambio aquí en esta línea o lo que sea, y vería cuáles son las diferencias que quiero mandar, las añadiría al, al este y, en área, y las confirmaría posteriormente. Luego os explico el tema el editor este si queréis os doy alguna pincelada. Bueno, yo creo que es tiempo más que suficiente. Eh, sí, los cambios. Si tienes más ficheros y quieres ver los cambios, van a salir todos. O sea, si yo ahora creo, mira, para que lo veáis un poquito, hago un eh, nano eh, tierra txt y de paso lo utilizo para, para ver todo, para ver la, el reto concreto. Ahora creo nano tierra.txt, la tierra es óptima. Para los monstruos y algunos humanos, lo guardo y hago nano Marte y creo uno nuevo. Para los momias muy seco, eh, me he encontrado un robot, no sé si está vivo, por ejemplo. Y ahora, entonces, si hacemos git status, nos dirá: mira, tenemos dos cambios diferentes. Eso, bueno, perdón, que no estaba presentándolo. <ríe> lo siento. <ríe> eh, bueno, he, hecho, he creado, he hecho, como veis aquí en los últimos archivos, he hecho un nano tierra y he puesto lo que he dicho. Si veis el contenido de nano ah, tierra, será esto, la tierra es última. Y nano Marte he añadido este último, me he encontrado un robot, no sé si está vivo. Entonces, si ahora hago kit status... Me dice que hay dos archivos sin cambio, dos archivos no rastreados. El de Marte, que está modificado, y el de Tierra, que está sin seguimiento, o sea que ni siquiera lo hemos añadido al repositorio. Ahora, ya hemos creado, el, esto era remitir los dos cambios. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que hacer git add Marte txt. Y ahora, si sí hago git status, me dice vale, Marte está modificado ya hay en el staging área está en verde, pero Tierra no. ¿De acuerdo? Así que, si hago git add tierra y git status después... Aquí estoy usando mucho status, luego lo sabréis, ¿vale? Pues tendremos esto. Y ahora si hago git div menos menos state para ver cuáles son los cambios, como veis me salen por separado. Tengo, por un lado, el cambio que se ha hecho a Marte, que me dice, hemos añadido esta línea de aquí, y por otro lado, si le dais un poquito más, vemos que lo que hace aquí es un new file, ha creado un nuevo archivo que se llama tierra, que tiene este nuevo contenido. Entonces los vemos por separado los cambios. Muy bien. Ya que hemos visto cuáles son los cambios, nos han gustado, pues hacemos commit, git commit, menos m, eh, información importante sobre vida en Marte y la Tierra, porque hemos añadido cambios en los dos. Ya hemos creado esos dos archivos y ahora si sí hago git status, no queda nada que hacer commit. si hago git log para ver la historia, pues tenemos aquí esta información. Hasta aquí, ¿todo claro? Espero que sí. Eh, bueno. Claro. Gracias. Menos más. Pues bueno, ahora veremos lo que pasa en el futuro. Y os lo digo porque esto es importante. Cuando tú empiezas a crear un repositorio empiezas con, haciendo eh, nombres que son muy, mensajes muy descriptivos. Poco a poco, poco a poco, te vas yendo y se van haciendo ya el plan f ISDFG y todo eso. Tened cuidadito porque a lo mejor si es para vosotros os da un poquito igual, pero eh, los mensajes deberían ser descriptivos, descri suficientemente descriptivos como para que luego dentro de tres años, si vuelves al repositorio a ver qué cambio era el que había hecho en ese momento, saber qué era el cambio que había hecho. O sea, saber de qué iba. Porque a lo mejor, pues, imagínate, mandas un, haces un código en R o en Python o en lo que sea para sacar una gráfica, para mandar un de este a una revista. Lo manda a la revista con la, los tiempos de publicación que hay últimamente, te manda la revisión a los tres, a los seis meses te, y dice uff, yo ya estaba trabajando en otra cosa. Eh, ¿De qué iba esto? Pues te vas a git te va a la descripción de los diferentes cambios y dices, ah, vale, yo quiero replicar el código de cuando hice esta gráfica. Sí, se pueden deshacer cambios de un mismo commit. Eh, bueno, espérate, ¿deshacer en qué sentido? Eh, porque, a ver, se puede, tú en un commit puedes volver... Cuando haces un commit concreto, ese commit ya se queda fijo y se queda tal cual está. ¿Puedes volver a retomar una versión antigua de, de, a un commit anterior? Sí, puedes volver a un commit anterior. ¿Puedes volver a, otro, a ese commit anterior? Y seguir incrementando archivos, o sea, y seguir desde ese punto y hacer un nuevo commit que se quedará en lo alto de, del stack. Se quedará donde está el gris, ¿vale? El commit, sí, el commit es fijo. Te dice los cambios que hay desde un documento tal. Efectivamente. Pues, bueno, vamos a seguir. Vamos a ver ahora, bueno, ya hemos explorado el historial bastante, ¿no? Ya sabemos lo que es el, el git log, hemos hecho cositas, pero bueno... Vamos a ver cosas como las que, además, ahora mismo decía Manuel. Vamos a ver qué es lo que pasaría si quisiéramos saber cuáles son los cambios que hay en todas las cosas. Vamos, de nuevo, a editar Marte. Eh, ya no sé más qué poner de Marte. Eh, la atmósfera es fina y cuesta un poco respirar, pero por otra parte estamos muertos y nos da un poco igual. Hemos editado Marte. Mar. Para ver un poquito. Pues ya está. Este sería el nuevo archivo. El CAT, lo digo, de los que estoy usando Nano, Nano es útil para estas cosas de texto, para otras cosas no. Pues si hacéis CAT, lo que hace es que os muestra por pantalla el contenido del archivo. Sabemos este archivo, ¿no? Queremos ver, si hacemos git div, vemos que hemos añadido una línea al archivo Marte. Si hacemos este comando mágico que os voy a decir ahora, head marte, que nos dice, nos dice lo mismo exactamente. ¿Por qué? Porque cuando hacemos git div, como tal, lo que estamos realmente escribiendo le estamos diciendo a git que haga la diferencia entre head y marte. Pero qué es head? ¿Qué es el head de un, de un repositorio? Además está es el objetivo de printaje. ¿Qué son los números de los commits? ¿Cuáles son las referencias? Pues vamos a ver, el, más reci el head no es ni más ni menos que el commit más reciente. O sea, en nuestra eh, imagen que estoy utilizando en toda la presentación, sería el gris, el commit más reciente que se ha hecho. ¿Vale? Sería este. Pero tenemos más. Tenemos el siguiente más reciente, sería el GAD-1. El siguiente más reciente, el GAD-2. En realidad no es un menos, es un guruminillo. Eh, creo que es al graphic 4 o control al 128, algo así, no sé. Eh, con, al gráfico, el que ponemos después de UGR.es barra guruminillo lo que sea, pues ese, el guruminillo. Yo lo llamo guruminillo, se llama virgulilla, creo, en, en la realidad. Pero guruminillo. Lo entendemos todos, ¿verdad? Pues sí si es. Hago yo git div here Marte, txt, eh, nos dice la diferencia con ese Si yo hago git div HEAD guruminillo, menos uno, o sea, menos uno, Marte, me va a comparar no con el último commit, sino con el, los dos commits anteriores. Nos re, y nos pilla que hay un commit anterior, entonces la modificación sobre ese commit son dos líneas nuevas. Lo mismo si hacemos git div HEAD menos dos. Y ahí nos dice las tres líneas y recordad que habíamos... Roto, bueno, yo había borrado una línea y me salía como tal. Importante, ¿no? Ya sabíamos qué es, es lo que obteníamos, ¿no? Entonces, con esto podemos acceder a las versiones, las 2, las 3, 4, a menos 128, si hubiera versiones anteriores que existen. Todas estas versiones que aparecen por aquí. Pero si os fijáis, cuando hacemos git log... Tenemos también un identificador aquí de unos numerazos larguísimos de la vida. Para eso también. Eh, ¿Cómo lo puedo copiar? Aquí, copiar. Un número muy, muy largo, muy largo que identifica cada uno de los commits. Lo copio este numerito. Y entonces, pues podremos también, bueno, espera. Podríamos usar Git Show también, ¿vale? Git Show. Esto se parece mucho al, al head. Si veis, lo que, la única diferencia que hace git show es que nos dice el commit concreto al que pertenece, el head menos 2, el identificador, y nos dice también la descripción de los cambios y el cambio concreto. Se focaliza en ese cambio, ¿vale? Git nos dice, fijaros la diferencia, git nos dice todas las diferencias. O sea, él se centra solo en las diferencias que hay y nos pone el archivo completo. git show nos muestra solo esas diferencias que había. Y, y información sobre el cómic. ¿Vale? De este modo, pues, podemos construir una cadena de cómics. En la, el cómic más reciente, como veíamos aquí en esta parte, es lo que se conoce como el head, recordad. Y el head, pues, menos 1, menos 2, menos 3, va hacia, va hacia atrás de donde estamos en este mismo momento. Pero también podemos identificar los git los commits, utilizando las cadenas de dígitos, las que yo acabo de copiar. Si hacéis git log y os vais al penúltimo de este y copiáis ese número, ese número horrible, podemos decir git div ese número, ah, no, ese no es el número, eh, bueno, lo pego, o sea, lo voy a crear. f 7, 7, 6 7, T, d 877 f 7 cd 48 d 9055 b 4 e 7080427 b 39 bf 067 de 0 c Qué locura, ¿eh? Pero funciona. Efectivamente, funciona. Esto es una locura, efectivamente, pero cadena de 40 caracteres no es lo más útil en vuestra vida diaria. Pero... Eh, a partir de usar solo los primeros caracteres, podemos usar del anterior que era lo que había hecho: F6D877. 7. Si yo utilizo los seis primeros caracteres, también funciona. Eso es más útil, ¿verdad? Menos mal, ahora respiráis tranquilo. Eh, Dice aquí: Ah, mira, la virgulilla, eso es para más. Vale. Si sale un de este, si borro línea, sale más cuando agrego una línea. ¿Qué sale si modifica una línea? Un menos y un más. Ahora verás, eh, te voy a git nano nano Marte. Voy a poner mmm, el clima. Es muy bueno para la momia. Vamos a poner la momia en minúscula. Lo guardo. Y git tip head. Eh, eh, Marte. Te quiste. Y ves, lo que hace es que te dice, he eliminado la línea anterior entera. Y he añadido una línea nueva, el más. ¿Bien? Eh, vale, pues estamos preparados entonces para seguir explorando el historial. Eh, ahora, bueno, tenemos lo mismo de siempre, git status, nos dice que hemos modificado Marte. Pero imagínate que esta, este comentario sobre la atmósfera que hemos hecho no nos gusta. ¿Qué podríamos hacer? Pues podríamos hacer varias cosas diferentes. Podríamos hacer eh, irnos al documento normal y borrarlo. Pues tenemos aquí en planeta. Voy a hacerlo un poquito con el editor gráfico también, por gusto. Podríamos borrar esta, esta línea. Y ahora, si hacemos git head marte ya nos sale ese cambio que hemos hecho. Lo voy a guardar otra vez, eh, pero también. Imagínate que por lo que sea, pues queremos, no hemos cargado el documento entero. Entonces, he borrado todo, Marte ya no tiene nada. ¿Qué es lo que le pasó a Javi eh, No mira a nadie. Eh, bueno, no exactamente perder todo, pero casi. Y ahora si hago el git div head Marte me dice, hemos borrado todo. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué he hecho? ¿Cómo vuelvo a esa versión anterior? Podemos volver con el comando. Otro comando importante, memorizar. Recordad, llamamos git init, git add, git git init, git add git commit git status y git log hasta ahora, ¿vale? Este el primer comando, git init era para iniciar el repositorio, add para añadir cambios a la staging area, git commit para mm, confirmar esos cambios y pasarlo al repositorio final git status para saber el estado actual y git log para saber que, en qué... Pues. vamos al siguiente gran comando de la vida git check out si yo hago git checkout, head, Marte, lo que hago es que se me va a ir eh, esta co copia, que le llaman working copy, por cierto. La copia con la que estamos actualmente ya está modificada. Podemos hacer un checkout para recuperar la última versión que nos aparecía del, en, el, en el repositorio. Si yo hago ahora sí y hago git div que es Marte Me dice que no hay diferencias. ¿Por qué? Porque nuestro archivo de Marte, que si recordáis acababa de borrar antes, mágicamente vuelve a ser el mismo. No nos hemos cargado nada. Bien, podemos ir a cualquier versión anterior y restaurarla. Muy bien, ¿no? Por esa parte. Magia no es ciencia. Como podéis, checkout lo que hace es que recupera, ¿no? Restaura una versión Antigua de un archivo. En este caso lo que le estamos diciendo aquí es que queremos recuperar la versión del GED, la, versión, la última versión. Si queremos ir más hacia atrás todavía, podríamos utilizar otra versión. De... Imaginar que podemos mmm, volver a la versión de... en la que habíamos quitado la información sobre la vida en Marte y la Tierra, ¿no? Pues hacemos git Checkout o GED-2 o directamente el identificador. F6 de 877, Marte. Espera, que no he puesto... he puesto un 4. F6. Y ahora, si hago cat de Marte, fijaos que ya no teníamos... se nos ha vuelto a borrar la última de las líneas que habíamos añadido. No volvemos a tener esa... Ya tenemos kit de status... Seguimos eh, como hemos vuelto. Hemos hecho que nuestro martes, o sea, hemos hecho un status. Hemos hecho git checkout, hemos ido a ese commit, al commit 8A0BD, lo que sea, y nos lo hemos traído al working commit. Ahora realmente existen cambios. Tenemos cambios con respecto al head, con respecto al último de los cambios que teníamos. Está esperando a que los confirmemos. Si los confirmamos, habremos borrado todas esas versiones, ¿eh? si hacemos git div menos menos stagger, lo que nos dice es que ha quitado esta última línea, la de me he encontrado un robot, no sé si está vivo. En este archivo. ¿Vale? De hecho, fijaos, o si sea, os acordáis, en ese commit modificábamos Marte y habíamos modificado la Tierra también. Pero como solo hemos recuperado, hemos hecho el git checkout de ese commit en Marte, solo hemos modificado Marte. Entonces, ahora mismo, en el staging area... Existe solo un archivo modificado que es Marte. Tierra sigue teniendo lo mismo. Si ahora yo hago git commit menos m algo, ya me saldrá que he cambiado todo. Que, que, o sea, que he borrado, eso, que he realizado los cambios que están esperando a ser confirmados. Estos cambios que me dice el git div menos stage. Sé que es un poquito liado, pero bien. Por aquí. ¿Alguna clarificación más? Me espera dos segundillos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Venga. Pues seguimos. Hay que tener cuidado, ¿vale? Eh, no perdamos el head. Hay que saber exactamente cuál es el cómic que tenemos, etc. Git checkout lo que hacemos es eh, volver. Y hay que comprobar el cómic que queremos hacer. Hay que hacer el git div antes porque a lo mejor no queremos reemplazar esa versión. A lo mejor sí. A lo mejor nos interesa... Hacer el checkout de ese de, de O sea, a lo mejor nos interesa hacer estos cambios que hemos hecho. O sea, quitarlo del robot porque no era cierto. Quizá nos interesa, quizá no. Hay que tener cuidado antes de eso. Si yo ahora hago un commit, eliminadas las consideraciones sobre robots y vida, nuestro Git status. Ya mmm, no tenemos nada, el árbol está limpio. Git log, tenemos un nuevo commit, un nuevo commit en el que se han visto esas diferencias. ¿De acuerdo? Otra opción también importante, podríamos diferenciar entre git div, podríamos ver diferencias entre diferentes cómics. O sea, entre head, por ejemplo, head y head menos uno. Y vemos qué es lo que pasó. Ponte head menos 2. Que habíamos cambiado cosas. Head menos 3, pues vemos todas las diferencias que se habían hecho anteriormente. ¿Se puede quitar un cambio de stage para no confirmarlo o hay que deshacerlo? Eh, efectivamente. Es muy buena pregunta, además, porque creo que en el, no, es una pregunta que suele salir en, el, en estos talleres. Y que se me olvidan siempre. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo haríamos? Pues si ahora hago nano Marte y eh, añado ahí un cambio, yo que sé. Bla, bla, bla. Esta vez ni me lo ocurra. Git status porque lo voy a borrar. Si yo hago git add Marte por alguna razón, que esa es la razón por la cual hacemos add. O sea, hacemos add porque nos interesa eh, hacer add. Porque nos interesa confir o sea, confirmar que ese cambio queremos trazarnos, ¿Vale? Pero bueno, ya está en stage, en área. Ya si hago git div menos stage, me dice que sí, que hemos añadido una línea que tiene ese contenido. Y ahora no me gusta esa línea. Pues podemos hacer una cosa. Podemos hacer git restore menos state marte. ¿De dónde sale eso? De aquí. Si os fijáis, da una ayuda bastante buena. Esto lo que hace marte es que ahora git div menos menos state no tiene nada. Git status tenemos que los cambios han salido del staging area y han vuelto a donde estaban. ¿De acuerdo? O sea, hacemos git, restore, menos menos, state y el archivo. Me voy a volver loco de escribir en diferentes sitios ahora que lo pienso. Venga. En fin. ¿Qué pasa también? Que si hacemos, si he vuelto a head-2, menos como hemos hecho actualmente y quiero continuar, pues bueno, con los cómics posteriores, no es que desaparezca, es que ahí pongo desaparecen, no desaparecen, lo que desaparecen son los cambios. O sea, lo que he hecho ha sido que en nuestro ciclo este de aquí, si he vuelto al head-2, lo que me ha puesto en el staging area y en el file 1 es este archivo, el head-2, ¿vale? Entonces, todas las modificaciones que haga encima dará igual, pero calculará las diferencias con respecto al head actual. Y entonces, cuando haga un commit, va a ponerse donde está, encima del gris. Y ahora, los cambios serán una modificación del head menos 2, pero que están sobre, sobre, sobre el head. O sea, la última versión será la versión modificada. También existe otra opción, que son hacer ramas. Pero esas no están incluidas en este tutorial, porque si no, nos vamos por las ramas, valga la redundancia. ¿vale? Esto ya es bastantes conceptos importantes como para encima estar dedicándole a más cosas. Pero queréis saber que si queréis tener como dos diferentes versiones en paralelo para trabajar diferentes cosas, existe una cosa que se llama ramas, son bifurcaciones. Sería por pues lo que pasa en regresar al futuro, si te vas al pasado y pues creas una nueva línea temporal, pues aquí sería algo parecido. O sea, estamos viajamos al pasado en el repositorio y queremos hacer otra nueva línea temporal, eso crea una nueva rama temporal que podemos confirmarla y hacer y seguir a partir de ahí. Luego juntar de nuevo las dos líneas temporales, las dos ramas del repositorio. Pero no vamos a entrar ahí, ¿vale? Porque eso ya es más, más complejo. ¿De acuerdo? Eh, pregunta de nuevo, ¿vale? Vamos a ver para que veáis lo del de checkout y todo esto. Eh, vamos a hacer eh, otra nueva encuesta en Yo sigo publicando que voy a poner otra pregunta, pregunta 2, y opción 1, 2, 3 y 4. Ahí está la respuesta a la pregunta 2. La, la pregunta es, ¿qué comandos van a hacer que Manuela, o nuestra investigadora, recupere la última versión remitida de su script exprimir exprimirdatos.py, pero ningún otro archivo? ¿Será git checkout head? ¿Será git checkout head exprimir datos? ¿Será git checkout head menos uno exprimir datos? ¿O será git checkout y el commit del último ID? Vale, os dejo que lo penséis. Y votando en el Telegram... Recordad que la última versión remitida, lo que se conoce como remitir el commit, es la última versión que está en el repositorio, no la última versión con la que está trabajando, ¿vale? También os digo que puede haber varios, varias opciones. ¿eh? <ríe> Qué malo soy. Ya hay ocho votos. Bien, 13 votos. Oye, pues esta vez es mucho mejor, ¿eh? Se nota que, que vais prestando atención. Hay 13 votos, yo creo que ya es suficiente más o menos de la gente. Y efectivamente, pueden ser dos, elegir la que más os guste, pero son las dos, la 2 y la 4. ¿Por qué Git Checkout Head no es? Porque Git Checkout Head eh, lo que hace es que trae todos los cambios que hayan sido en ese cómic y, y todos los archivos, o sea, si ha hecho en ese commit de ese dato, ese, pero otros muchos más datos, pues va a recuperar todo. ¿Por qué no es git checkout out, menos uno, exprimir datos? Porque está accediendo a la penúltima modificación confirmada, no a la última versión, sino a la penúltima, ¿vale? head menos uno es la que está cogiendo, ¿de acuerdo? Pues muy bien, chavales, vamos a seguir un poquillo. Vamos a ver ahora, ¿qué pasa si yo tengo...? Oh, que ignorar cosas. Por ejemplo, ¿cómo podemos configurar git para que ignore algunos archivos y otros no? Y no esté ahí haciendo eso. Y vamos a ver por qué es útil eso. ¿Se imagina. No todos los archivos son útiles. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso. Voy a crear archivos, una serie de archivos y directorios. ¿Vale? Esto es una locura. Mkdir results. Eso lo que va a hacer es crear en una carpeta resultados. Y vamos a hacer una barbaridad. Touch. A.dat, B.dat, C.dat. Result a.out y results.b.out. ¿Qué está haciendo esto? esto me, El touch este lo que hace es que crea archivos vacíos, ¿vale? Para que lo sepáis. Pues, imaginad que estamos procesando, o sea, ha cogido Drácula y se ha bajado datos de la atmósfera de Marte, ¿no? Y tiene aquí su archivo de datos y en la carpeta de resultados tiene el resultado de los análisis de esos datos. Eh, Quizás, a lo mejor lo que queremos es que, que Git no rastre esos datos, que no siga esos datos... Porque son archivos, archivo a lo mejor de una copia de seguridad de nuestro editor. Cuando hacéis látex, todos estos archivos .aux, .bip, .ppl, .log, eh, por ejemplo. Eh, o también por los archivos intermedios que se crean durante el análisis de los datos. Pues se crean. Bah, hemos creado estos archivos y ahora si hago git status, me dice: nene. Has modificado Marte y tiene un follón de cosas que no está siguiendo. Entonces. Si colocamos estos archivos bajo el control de versiones, todo esto, si recordáis, se va almacenando en nuestro disco duro, en el repositorio, que no es nada más que esta carpetilla, la carpetilla git. Si estamos siguiendo estos datos y todas las modificaciones de los análisis, imagináis que son análisis de cientos de datos, va a estar ocupando mucho espacio en disco duro y a lo mejor no nos interesa. Nos interesa simplemente tener los scripts o la, los programas que nos permiten generar esos resultados, pero no los resultados en sí, porque queremos que se replique. Porque esto es ciencia abierta y queremos que toda la ciencia sea replicable. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos creando un fichero en el directorio raíz de nuestro proyecto. O sea, si estamos en planeta, aquí, en el mismo planeta, que se llame el archivo, se tiene que llamar nano.gitignore. Me hemos calentado la cabeza, ¿eh? Gitignore, ¿qué significa? Que ignores, cosas. ¿Y qué tiene que llevar ese archivo Gitignore? Ese archivo de gitignore va a llevar los patrones o los nombres de archivos que queremos quitar de en medio. ¿Cuáles van a ser? Pues los archivos que terminan en punto .dat. Cuando ponemos el, el asterisco quiere decir cualquier cosa que termine en punto .dat. Y también los archivos que estén en la carpeta results. Guardo el gitignore y salgo. Si hago ls-a, o sea, si listo los archivos, ves tenemos todos estos archivos y un punto gitignore. Si me voy aquí, no lo vemos, pero si enseño los textos, pues tenemos aquí este archivo de gitignore, que tiene el .dat y el .results. ¿Vale? Si ahora hago git status me dice lo único que hemos hecho ha sido crear el archivo gitignore y modificar Marte, pero ya el resto de archivos no lo rastrea. Esto nos permite pues, tener las fuentes de un, de un artículo en, en látex, si estáis usando látex. Eh, podéis... Obviar que hay archivos en PDF, podéis quitar los archivos de resultados. Esto es muy, muy, muy útil para mantener limpio un repositorio. El gitignore ignore es fundamental porque es orden. Entonces, ahora, git add, git ignore. Fijaos que voy a añadir solo gitignore. ignore y git commit menos m, añadir añadido el ignore para ignorar. Git log. Tenemos ya nuestro último archivo que es el añadido el, el archivo para ignorar. Tenemos la historial. Y git status ya nos dice que simplemente pues, tenemos la modificación de Marte. ¿Qué modificación era la de Marte? ¿Recordáis? Git head, Marte, TXT. Habíamos añadido esa, esa chorrada. Como no queríamos esa chorrada, pues hacemos git checkout head, Marte, TXT. Git Status, no hay nada. Y ahora, Marte, ¿qué es lo que tiene? Lo que tenía que tener. ¿Veis cómo empiezan las cosas a tener cierto sentido? Tal, bien, sí. Vamos a ver ahora. El... ¿Qué pasa si sí, a lo mejor yo me equivoco? Y quiero añadir uno de los archivos de datos. Me dice, esto está ignorado por el archivo que te ignore. No lo Utiliza el "-f", que significa forzar, sería como hacer git add "-f", adapt, si quieres forzar a agregar esos datos. Y si hago git status menos menos "-ignore", me dice los archivos que está ignorando, los que han cambiado pero que está ignorando. ¿Hasta ahí? Bien. Veis que esto es muy útil, pero es fundamental para que funcione todo. Venga, vamos a ver cómo trabajamos en remoto. Esto es lo que, la razón por la cual la mayoría de vosotros estáis aquí, yo creo, que es saber cómo compartir estos repositorios y trabajar juntitos, todos juntos en reunión, como hermanos. Eh, vamos a ver qué son los repositorios remotos, en nuestro caso va a ser GitHub, y vamos a aprender a hacer push y pull, vamos a empujar y a tirar. Esto no es una fiesta de un pueblo, a tirar de una, de una cuerda, pero casi. Hasta ahora habéis visto la utilidad que tiene el hecho de tener repositorios locales. Yo los tengo locales y funciona súper. De hecho, bien, estoy ahora escribiendo un artículo y lo tengo en un repositorio local, voy modificando, voy añadiendo y no lo tengo en ningún sitio. Tiene la desventaja que si pierdo el ordenador se pierde el repositorio. Pero también tiene las desventaja de si quiero col eh, colaborar con otras personas. Es más fácil, en este caso, si tenemos un repositorio remoto para todo. Y así lo podríamos alojar para todos nosotros. Hay muchos servicios disponibles. Es más sencillo establecer uno de ellos como repositorio central, que sería el repositorio remoto, y luego estar todos trabajando con ese repositorio central. La mayoría de desarrolladores se pues, utilizan alojamiento en red y los importantes son GitHub, Bitbucket y, y GitLab, son los fundamentales. Eh, hubo una migración gorda a GitLab cuando, cuando Microsoft compró GitHub, pero en realidad, como están dejando un poquillo la cosilla y GitHub está muy consolidado, es complejo. Entonces, nosotros, y por extensión y por lo que se utiliza en general, vamos a usar GitHub. Se puede usar cualquiera de los otros. Simplemente tendréis que ver un poquillo cómo se hacen las cosas. Pero, en principio, eso sería lo más, lo más raro que tenéis que hacer, ¿no? Vamos a ver cómo crear un repositorio. Bueno, que sepáis que la gente, eso, me ha salvado la vida. Así que vamos a entrar a GitHub y vamos a registrarnos para crear una cuenta, si no tenéis una este es mi GitHub concreto. Como veis, en verano he puesto cosas, pocas cosas en GitHub. <ríe> ¿Cómo se crea un repositorio en GitHub? Pues nos vamos aquí y creamos un nuevo repositorio. ¿Cómo le vamos a llamar? Como estamos hablando de un repositorio de planetas... Ah, perdón, que no te había visto J del Río. La terminal, no sé qué era, qué era lo que querías comprobar. Bueno, ah, vale. <ríe> que lo acabo de ver. Eh, bueno, volvemos entonces a nuestro repositorio. Vamos a crear nuestro repositorio. ¿Y cómo le vamos a llamar? Pues planetas. Vosotros, pues también. Y una descripción. Eh, pues trabajo de investigación sobre planetas de hombre, lobo y drácula. El condemor. Podéis elegir si es público o privado. Importante disclaimer para aquí para todos los miembros de la Universidad de Granada. Cuando soy pro PDI, profesores o, o, bueno, en general creo que también PDI los, los predoctorales y tal, si tenéis contrato o algo así, podéis, y, y creo que los alumnos también, no sé, un buen celado creo que tú sí sabías algo de eso, pero podéis pedir un, una licencia pro de GitHub, con lo cual podéis tener cuan, cuantos repositorios privados como queráis. Esto para paper es la leche, porque lo subes ahí, pero nadie los ve, por si os pega. Luego tenéis el añadir un archivo readme, un Git ignore, ya nosotros ya lo tenemos, elegí una licencia, en fin, eso no vamos a entrar, ¿vale? En ese tipo de cosas. Si hacemos esto, nos crea un repositorio nuevo. Y esto lo único que ha hecho en, el, en GitHub ha sido crear un, una carpeta planeta, ha entrado al planeta y ha hecho GitInet, lo, que, lo mismo que nosotros habíamos hecho. Lo mismo, lo mimitico, mimitico. Ahora mismo tenemos un GitHub, que es un repositorio remoto, que está vacío. Tenemos nuestro repositorio en local y un repositorio vacío en remoto. ¿Vale? Ahora, ¿cómo los conectamos? Pues bueno, tenemos en nuestro archivo aquí, cuando tenemos aquí, nos han dicho cuál es la dirección de este repositorio. En mi caso será GitHub barra planeta.git. Como lo añadimos? Lo añadimos haciendo git remote add origin y pegamos esa línea. Esto lo que nos dice es que añadas el origen remoto de git, que va a estar ahí. Me voy a esperar un poquillo a que lo hagáis. Y ahora podéis, confir podéis confirmar que esto se ha hecho correctamente. Se hacéis git remote-v y os sale cuál es el origen. Si hasta aquí lo hemos hecho bien todo. Muy bien. Pues bueno, ya hemos confirmado, ya tenemos un origen. ¿Cómo hacemos para mandar toda nuestra información de nuestro repositorio local a GitHub? Pues hacemos git push. Push. Vamos a empujar nuestro repositorio al origen y la rama master. Como hemos dicho, no vamos a hablar de rama, así que siempre vamos a utilizar la rama master, que se llama, la maestra. Luego podríamos usar otra rama y podríamos hacer push de diferentes ramas, pero en este caso he puesto origen, no, origin, master. Y ahora me pide el usuario y la contraseña. Ya ha transferido todo y si ahora abro... Mi Github que estaba vacío, básico, básico del todo, planeta, ahora de repente eh, ya tengo toda la información. Voy a pasar, eh, bueno, lo que acabamos de hacer, que lo veáis, es realmente esto. Hemos cogido toda esta zona aquí de la, de la torre de cosas azules y hemos hecho push origin master y lo hemos llevado entero a Github. y Lo ha copiado tal cual está. Muy bien, ¿no? Ahí muy fácil el tema. Eh, quiero pasar un segundillo a enseñaros porque si veis todo esto que hemos hablado anteriormente de los cómics, los no sé qué pues si veis el historial aparece aquí ¿Qué ha pasado? <ríe> ¡Qué susto! Eh, si veis aquí el historial pues podemos acceder al historial de nuestros cómics como veis son los mismos cómics que teníamos anteriormente está bien, ¿no eso? Eh, podríamos incluso meternos dentro de ese commit Y que nos diga exactamente qué es lo que se ha hecho Y aparece en verde y en rojo con el más Con los mismos simbolismos, fijaros El mismo menos Los mismos más Los mismos menos El mismo tipo de, de cosas de las modificaciones Te dice, ha hecho pues dos, dos cambios una, una suma y una y una y y un borrón Muy bien, ¿no? Esto es la misma información que teníamos con git status y git log y git div, pero la tenemos en el repositorio centralizado. Es muy útil y se ve de forma gráfica. Ahora, ¿qué pasa? Para sincronizar el repositorio local con el remoto, lo que hacemos es que tiramos. Tiramos del origin, y entonces si hacemos git pull origin master, lo que hace es que se baja el master entero a nuestro repositorio. Eso cuando hacemos algún cambio, pues lo que es lo que sucede, es lo que vamos haciendo, ¿vale? Eh, bueno, eso es el historial de cómics que ya lo he enseñado un poquito en GitHub. Así que vamos a empezar a colaborar. Y aquí es donde necesito. Vamos a aprender cómo clonar un repositorio remoto y vamos a colaborar en crear un repositorio común para varias personas. Así que necesito tres o cuatro voluntarios que me pongáis vuestro correo que habéis utilizado para crear la cuenta en GitHub y vamos a hacer una colaboración aquí en conjunto todos para, para cargarnos cosas. ¿Vale? El que quiera que me ponga por aquí una. Su correo. Venga, hombre, animarse. Hombre, no me vaya a dejar aquí por, por malo. Bueno, mientras, mientras os animáis alguno, lo que voy a hacer simplemente es daros acceso aquí en la pestaña de Settings. Si os vais a Collaborators... Colaboradores, ¿dónde estaba eso? Marich Access. Aquí tengo que meter otra vez mi contraseña. Más que no se ve. Aquí. Y ve aquí puedo invitar a colaboradores. Entonces, lo que voy a hacer es invitaros a, a dos o tres colaboradores. Venga, los que queráis. Animaros a algún hombre que me vaya a dejar aquí malamente. Marco, me encanta. Este hombre lo vamos a añadir con ese... con tu usuario de... sí. Venga, ¿alguno más? Venga, Sonia. Venga, uno más. Y ya... Si no, seguimos así con los que estamos. A ver, deberíais haber recibido mmm, en vuestro correo o algo así, deberíais recibir el... Una invitación o algo así. Y simplemente le dais a aceptar que a partir de ahora ya tenéis acceso a este repositorio. Y podemos colaborar juntos en este repositorio. ¿Vale? Así que lo que vamos a hacer es que vosotros vais a crear un archivo con un nombre de planeta. Hacéis eso, entráis en planeta, creáis un archivo con nombre de planeta, añadid las notas que queráis hacéis modificación, add y commit. Y luego hacéis un git push origin master. Y entonces yo estaré por aquí y veréis que habéis añadido vosotros al repositorio remoto, habéis añadido los nuevos datos. Eh, ah, vale, tenéis que hacer un clone, perdón. <risa> tenéis que hacer un clonado del repositorio. ¿Eso cómo se hace? Tenéis que ir al, a vuestro a una, a la terminal, a una ruta donde queráis, a una carpeta, y venía aquí arriba y, vi, y buscáis el código HTTPS y clon, y este código aquí. Lo copiáis y escribís git clone y el y esa dirección, ¿vale? Sonia, ¿tú qué tal? ¿Vas bien? Si queréis podéis abrir vosotros dos el, el micro y así estamos más, más rápido por eso. <ríe> a ver, ¿has recibido la invitación, Sonia? Sí, ahí la has dado a aceptar, ¿no? Entonces. Ahora, pues entonces te vas al repositorio, al GitHub Paquito Chub Planeta, en tu navegador. Y una vez que estés ahí en tu ordenador local, te vas a una carpeta que tú quieras. Yo, por ejemplo, en descarga me voy. Ya digo git clone y pega ese esa Ah, bueno, te vas aquí, esto lo has copiado ya, ¿no? Creo. Entonces, si va ahí y hace git clone y eso lo que hace es que te clona el repositorio. Va a hacer algo así. Y ahora en esa carpeta donde la hayas guardado, en mi caso está en descarga, tendrás toda una copia de todo el repositorio, tanto de los archivos en su estado actual como de los commits que hemos hecho hasta ese momento. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos por ahí? Marco, ¿tú lo tienes ya? Sonia, vale, no pasa nada, no pasa nada. Dime si tienes duda, oye, abre si quieres el micrófono y me lo pregunta, que a lo mejor es más rápido. Tú ya has modificado cosas, ¿no? Marco, dices, mientras... Mira, añadido Plutón. Mm, lo que sea un planeta... sabes hmm. ver que has puesto el Plutón, sí es un planeta, por más que lo diga la momia. Cago en ti. <risa> Como veis, ya... Eh, los que mientras estáis viendo por ahí, ya tenemos en el repositorio ya hemos añadido. Ah, mira, te vas aquí al... Si estás en el repositorio, en el navegador, te viene aquí al code... Y donde pones clones te vas aquí y copia este, este esta dirección. ¿Lo ¿Has copiado ya? Vale. Para hacer tu clonado con git clone y ese y esa dirección. Y una vez que la haga, Marco, si quieres seguir haciendo modificaciones, pues... Vale. ¿Cómo lo llevas, Sonia? ¿Has creado ya esas modificaciones? Pues yo voy explicando. Si fijáis lo que yo estoy haciendo... Vale, lo has clonado. Muy bien. Puedes entrar en el repositorio y crea otro, otro archivo. CD Planeta. Y crea, pues, Nano, lo que sea. El que tú, ten, el que tú quieras crear. venus Tierra, Júpiter, Sol, el que sea. Y lo edita y crea uno nuevo. Y te voy a poner aquí exactamente lo que tienes que hacer luego. Crear el archivo, git add planeta, lo que sea, git commit, las notas sobre el planeta nuevo, y git push origin master. Fijaos lo que estamos haciendo, estamos colaborando en el mismo repositorio. O sea, yo he creado un repositorio, he generado diversa um, información sobre Marte. Ahora Marco ha creado un archivo sobre Plutón, él dice que es un planeta habitable, yo tengo mis dudas. Eh, y ahora Sonia va pues, a clonar el repositorio, creará un archivo sobre el planeta y al hacer push también lo va a subir. Entonces pues, se van a actualizar aquí, en nuestro repositorio remoto. Si veis además aparece ya aquí, esto lo digo también porque si hacéis trabajos de fin de carrera o trabajos de fin de máster o trabajo de, de, de, de vuestra asignatura, los que tengáis, Luego podéis ver quién es el que contribuye más. Se si vais aquí a Contribuciones, dicen, bueno, yo he contribuido un montón, y Marco ha hecho nada más que una contribución. Como veis, luego se puede ver lo típico que, dice, están en un grupo de cinco personas. Dicen, no, es que este no ha hecho nada. Te vas aquí a los cómics y dicen, bueno, este hombre ha hecho ocho cómics de ocho modificaciones. Dios mío, ¿has aceptado la...? Eso con el clone Sonia. Ah, es que no puedes poner, no puedes poner el, el, la barra del final. Ah. ah, con el push. Pero el push eh, está haciendo git eh, push origin master. Esto es el git push origin master. ¿O estás poniendo la dirección? ¿Y con las dos da el mismo fallo? Qué raro. Vale, sí, vamos a seguir. De todas formas, me gustaría saber por qué ha fallado, porque normalmente no suele fallar estas cosas. Entonces, es interesante también cuando te encuentras errores. En tu caso... El clone, el clone te ha salido bien, ¿no? Y has creado en tu carpeta, en tu ordenador, un, todos los archivos, se los ha descargado, ¿no? Y todas esas cosas. ¿Eso ha funcionado? Sí, el clonado, sí, ¿no? Ha sido luego el otro. Y, y has aceptado el, la invitación que te he hecho al repositorio. La te habrá llegado por correo. ¿Era eso? Bueno, en fin, bueno, mientras, mientras Sonia mira a ver, mira lo del correo, a ver si, si ha sido por eso, es que no lo sé si lo, lo habíamos mirado. Mientras tanto os explico, o sea, lo que ha pasado es que había otra gente que ha hecho un push al repositorio, entonces si os fijáis, el que antes era el head en mi repositorio local, el 1EAD2F, ahora ha pasado a ser el head-1, menos ahora hay un head nuevo que ha sido el push que ha hecho Marco, Marco ha hecho un push, y ha creado este nuevo archivo de, de Plutón. Y aquí está pues todo con estas cosas. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre ahora? Que en mi repositorio local, sin embargo, sigue teniendo solo Marte y la Tierra. ¿Qué está pasando? Pues que me falta Plutón. ¿Por qué? Porque tengo que sincronizarlo. Tengo que sincronizar los archivos. Para eso es para lo que está... El push. Eh, si yo hago ahora. Git... Eh, a ver, ¿dónde está? Git pull. Ah, perdón, que no lo he puesto aquí para que se vea. Git pull origin master. Ahora me descargo. Y si os fijáis, en tierra ha añadido algo nuevo. Y en plutón también. Que ha añadido a tierra? El presupuesto de mil. <risa> catpluton.txt, si es un planeta, por más que lo diga la momia. ¿Veis? que Se han creado dos de estos, nos hemos descargado del repositorio los archivos y ya los tengo en mi nuevo, en mi Ya están actualizados y están sincronizados. Esto es importante porque eh, es importante saber cuáles son los cambios que se están haciendo. Porque si no, pueden aparecer los conflictos. Los conflictos, ahora vamos a tener un conflicto tuyo, Marco. Los objetivos. Vamos a ver qué son los conflictos y cuándo pueden ocurrir. Porque imaginaos, ¿qué que, que es un conflicto? Pues una cosa muy sencilla. Imaginaos que yo edito Tierra también a partir de la versión que está ahora. Yo le añado una línea y Marco le añade otra línea. Cada uno en su ordenador. Y ahora intentamos hacer push. De hecho, que eso, eso es lo que vamos a hacer. Marco, edita el que tú quieras y hazle push. Por favor. O Marte o el otro. O Tierra, o Marte, o los que tú quieras. Vale, Sonia, haz Gipul Origin Master. Que creo que lo que te está pasando ahora mismo, Sonia, también es un conflicto. Así que puede ser que ahora... Sí, súbelo, Marco. Hace push. Porque ahora viene los chachi de esto. ¿Qué es lo que pasa cuando colaboras con gente? Que a lo mejor yo tengo la misma versión. Y ahora, pues, el git. Ahora Marco ha hecho una serie de, de comprobaciones. O sea, ¿ha, ¿ha modificado un archivo? ¿No? Sí, ¿no? Eso es lo que... Vale, vale, eso. Ok. Ok, perfecto. Bueno, pues ya tenemos el cambio en, en la Tierra y ahora, pues yo imagínate que modifico también la Tierra y digo, el presupuesto de 1.000 euros... Pues no, porque ahora hay una nueva línea de I más D con eh, otras cosas. Y ahora pues lo guardo y tal. Si os fijáis en el repositorio remoto, que lo tengo aquí puesto, Marco ha hecho un cómic y ha modificado tierra y ha dicho que es línea editada. Y sin embargo yo, sobre la versión anterior, he creado y le he puesto una... Tierra. Si yo hago git div, tenemos que la... O sea, git div, esto sería head de, de tierra. Yo he añadido esta línea. Ahora voy a hacer, lo normal, git add tierra, git commit-m añadida formación sobre las nuevas líneas. Ya hemos hecho eso. Y ahora hago git push origin master, que sería lo que yo haría siempre que haga un commit en remoto, para que todo el mundo lo tenga actualizado. Ya me dice... Bueno, espérate, todavía no. Ahora me va a decir... ¡Conflicto! ¡Conflicto, Dios mío! ¡Ha fallado el push! ¿Por qué ha fallado el push? Ha dicho re rejected. Esto era el mismo error que te salía, ¿no? Efectivamente, Sonia. Era un conflicto. ¿Y cómo se resuelven los conflictos? ¿Ves? Pues mira, oye, te, te va a hacer el máster avanzado con los conflictos. Ya ha empezado ya con un conflicto directamente. Dice que, ayuda, actualizaciones. Se han rechazado porque el remoto contiene trabajo que no existe en el repositorio local. Esto es causado usualmente por otro repositorio realizando push a la misma referencia. Quizá quiera integrar primero los cambios remotos antes de volver a hacer push. De primera nos dice que haga pull. Pues, pues yo qué sé, vamos a hacer pull a ver qué dice. Origin master, dice conflicto. ¿Qué ha pasado? Han enumerado los objetos que hay dentro, los ha contado, ha hecho todas estas cosas. Y ahora se ha descargado. Y ha descargado las dos diferentes cosas que tenemos, el mío local y el otro. Y ha dicho, ha dicho, he autofusionado tierra o auto merging. Hemos creado un conflicto contenido, un conflicto de fusión. ¿Por qué? Porque hemos editado los dos el mismo archivo. Fusión automática. No se puede arreglar directamente automáticamente, por lo que sea, pues porque no es fácil hacerlo. Git, desde de, de dentro, puede hacer, manejarlo automáticamente. Imagina que ha sido el caso de Sonia. Ella ha editado un archivo diferente al que estaba editando Marco. Entonces, no ha necesitado uh, no ha necesitado hacer nada. Auto, automáticamente ha hecho un merge, ha fusionado las dos versiones del repositorio y no hay problema. En mi caso, no, porque hemos editado el mismo. Entonces, ha marcado el archivo. Si yo ahora visualizo tierra, vale, creo que se va a hacer más fácil si lo visualizo directamente desde el editor, lo que me hace es que me ha... ¿Ves? Esta era la versión que teníamos los dos, y esta es la que yo he añadido, y esta es, sin embargo, la que ha añadido Marco. Nos está diciendo... Ahí hay una diferencia. ¿Qué te dice? Arregle los conflictos y luego realice un commit Vamos a hablar. Yo coge el teléfono, llamo a Marco, digo, Marco, ¿por qué ha añadido esa línea editada tan asquerosa? No, pues muy importante poner líneas editadas. Vale. Pues lo que hago es que lo edito, quito todo lo que haya que quitar y lo guardo. Y ahora que ya está guardado y editado, git div, veo que hemos añadido esa línea en el commit, hago un git add tierra, git status, para ver que están aquí los nuevos archivos y está modificado. Por cierto, menos que lo ha escrito Sonia también, al hacer el pull me lo he bajado también. Y ahora digo commit-m solucionados los cambios remotos y ahora si hago G push origin master aquí, ya estamos subiendo todo y hemos resuelto todo, y ahora en nuestro repositorio ya están todas las opciones que teníamos tenemos la versión, por cierto, fijaos ya tenemos aquí los tres contribuidores hemos hecho nuestro por fin mi archivo <ríe> mola. Mola. tenemos esa versión tenemos la versión de tierra con los dos cambios solucionados. Si os fijáis, en la descripción del último cambio viene solucionado los últimos cambios remotos. Si le damos encima, sabemos que es los dos que se han hecho. Dos cambios. Y ya tenemos solucionado el conflicto. Así que, bueno, lo hemos hecho aquí. Importante. Git pull antes y git push al final. O sea, si fijaros, esto es. Git antes de empezar a trabajar, Git push cuando acabemos de trabajar. Y así se evitan muchos de los conflictos posibles. Y esto me lo encontré en su día en, en un laboratorio en Cambridge, que es muy interesante. En caso de fuego, Git commit, Git push y luego ya salir del edificio, porque si no se puede liar parda. Es importante. Hemos creado el conflicto. Lo que hemos hecho ha sido generar un cambio conflictivo. Lo hemos unido a los dos a archivos porque él no sabe cómo fusionarlo automáticamente y lo hemos resuelto. Hemos hecho el pull, hemos hecho el merge que lo hace automáticamente en la copia actual mía de mi ordenador. Y ya una vez que lo hayamos hecho, hacemos el git add, git commit y git push. Eso es lo que hemos hecho. Consejos para evitar este tipo de conflictos. Hacer pull con frecuencia. Utilizar ramas. Esto en el caso de cuando aprendamos a usar ramas en el futuro, cuando lo hagáis por vuestra cuenta. Y ya separamos el trabajo, cada uno lleva una rama y cuando, al final de todo se fusionan esas ramas. Se hacen comentarios más cortos y concisos. De esa forma también sabemos un poquito qué es lo que se va haciendo. Cuando sea apropiado, divide y vencerá. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando se ha apropiado, dividir los archivos grandes en pequeños. Como yo hice con mi tesis, lo que he dicho antes, en lugar de tener un archivo de látex monolítico con 200 páginas, tengo un archivo para el capítulo 1, uno para el capítulo 2, uno capítulo. Y así evitamos que haya dos autores alterando el mismo archivo a la vez, por ejemplo. También aclarar con los colaboradores, esto ya es de administración de proyectos, aclarar con los colaboradores quién hace las cosas, colaborar, etcétera. Que con esto yo he terminado la parte, digamos, de, de taller, ¿vale? Espero que hayáis aprendido, sobre todo, me espero que sea útil para vosotros saber lo que es un commit, lo que es modificar, el ciclo, modificar add commit. Eh, pero antes os quiero decir un poquito qué es lo que nos dejamos, ¿vale? Nos estamos dejando las ramas, las branches, lo que os he dicho antes. Cómo separar, hacer como dos líneas temporales paralelas y luego mezclar. Hacer forks. ¿Qué es hacer forks? Eso es una cosa que se utiliza mucho en GitHub, que es que cuando te gusta un repositorio, como yo he hecho para esta charla, para estas transparencias, esta charla era de, o sea, tenían unos materiales de Oxford RSE, Teaching Lessons, yo le hago un fork, que se hace aquí, en este archivo, creo una RAM, un fork mío, propio para mí, que luego yo voy editando y ya es mi propio repositorio. En algún caso podría hacer un pull request, o sea, podría decirle, oye, colega de Oxford RC, quiero que una los cambios que yo he hecho a los tuyos. Y a lo mejor, pues, le interesa y le gusta, y dice, vale, lo admito, y se fusiona. Así es como trabaja el software libre. La ciencia abierta, cómo citar código, porque se puede citar repositorios de GitHub directamente, ya sean software, ya sean archivos, ya sean en reports o lo que sea, también el gestionar los archivos de licencia, gestionar las licencias de nuestro código. Es importante, pero yo creo que haya habido cursos de licencia y lo van a explicar otra gente mejor que yo. Cómo trabajar con, con archivos citables desde Git. Se puede incluir un archivo que se llama citation para que te citen y sobre todo los editores de Git, lo que yo he dicho antes. Yo utilizo Visual Studio Code y aquí, pues en lugar de hacer un Git, no sé qué, cuando yo hago un cambio, si veis cambios. Este es el git status. Le doy a añadir. Este es el git add. Ahora ya me pasa al área de stage. Ahora digo, añadir los cambios de mayúsculas. Y me está haciendo un commit con los cambios que están aquí, a los que yo puedo acceder para ver cuáles son las diferencias, en verde y en rojo, con los cambios anteriores. Le hago confirmar cambio. Y puedo hacer un push directamente del repositorio. Si hago un push ya directamente lo sube a mi repositorio de GitHub. Esto es uno de los múltiples editores que existen para estas cosas. Editores. Así que resumiendo, lo que quiero saber es que esto, GitHub, puede ser un control de, para un cuaderno de laboratorio electrónico que para hacer la ciencia más accesible a todo el mundo. Podéis colaborar, tener diferentes versiones de archivos, gestionar el, una especie de deshacer y rehacer avanzadísimo, colaborar juntos. Y tenerlo todo en un repositorio visible para almacenarlo, para, para luego darlo al mundo. Esto es fundamental para la ciencia abierta, que es una de las cosas más importantes que están ahora en boca. Incluso si no os gusta lo abierto y ponerlo en abierto, también es más reproducible, porque sabemos qué cambios se han hecho, cuáles se han hecho y qué impacto han tenido. Es importantísimo. Y sobre todo, tenerlo centralizado en GitHub. Y ahora que tenemos repositorios privados en la universidad con GitHub, pues es muy fácil tenerlo todo centralizado y no perder datos y saber exactamente, oye, esta, esta parte me funcionaba, voy a volver a esa versión, voy a volver a otra, voy a colaborar con un colega y tenerlo todo mucho más trazado. En fin, hasta aquí, esto, bueno, este es cheat sheet, que es lo que hemos aprendido, el git add o el git remote para quitar algún archivo, git status para saber cómo está ahora mismo el repositorio, git log para saber la historia, Git commit para saber cómo enviar, cómo confirmar esos cambios que hemos hecho. Git checkout para extraer una versión concreta de un archivo de un repositorio. Git clone para, re, para clonar los repositorios, lo que han hecho antes Sonia y Marco. Y Git pull y push para mover cosas entre el repositorio local y el repositorio remoto en GitHub. Espero que haya resultado clásico, fácil, didáctico. Esto ya estáis preparados para dejar toda esta chorrada atrás ya. Solo tendréis una versión y podéis moveros entre ellas como queráis. Y sin más, muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya resultado útil y que, y que a partir de ahora pues tengáis más trazabilidad en vuestros documentos. Y ahora, pues si tenéis alguna preguntilla así particular, ya se nos está yendo de tiempo porque la verdad es que era muy larga. Pero, y espero no haberos dado mucho la turra. Pero bueno, espero que os haya servido. Segunda parte del curso dice, uf, pues no lo sé, la verdad. Eh, sería interesante meter algo sobre branches y forks y pull requests, pero eso ya es más en particular de código. Con esto tenéis patinadas millas. Y ya os digo, fijaros en vuestro, en lo que utilicéis. Yo no sé si SPSS, para los que usáis cosas de ciencias sociales, que usáis mucho eso, tiene, pero sé que RStudio, los que hagáis R tiene un gestor de directamente integrado para hacer, pues igual que yo estoy haciendo con el Visual Studio Code aquí, pues esa misma gestión de repositorio de Git, de control de versiones, también la tiene. Y otros muchos editores. O sea, buscar, porque a lo mejor si veis algo que pone control de versiones o que pone Git, podéis directamente integrar esto y no tener que estar escribiendo Git add Git R, Git status. Bueno, pues yo creo que si no hay muchas más preguntas, Wences. Sí, creo que vamos a ir terminando aquí. Nada, Darte muchísimas las gracias porque esto es bastante interesante. Yo no lo he visto entero, pero vamos, la parte que, que he podido ver, pues, me interesa bastante. Y ya, vamos, yo sé ya manejarlo un poco, pero aún así viene bastante bien. Me lo veré entero ahora cuando lo subamos a la plataforma. <risa> bueno, me alegro todo. De hecho, por aquí estaba pidiendo incluso el segundo, el segundo curso, la segunda sesión. Eso he visto, eso he visto. No sabría qué me, meter, pero sí. Es que hay tantas cosas que hacer. Pero... Pues nada, si nadie tiene nada más que decir, pues cortamos ya el vídeo y os damos esto por terminado. Pues sí, la gente se va yendo ya, así que genial. Pues nada, que paséis un buen fin de semana. Igualmente, muy buen fin de semana para todos y Ale, nos vemos pronto. Adiós. Adiós. Chao, buenas jornadas, buen fin de semana.